He presentado un nuevo poemario en un formato, en una especie de plaquet o, o de... No deja de ser un libro, digamos, en sí mismo, eh, con unos pocos poemas, no alcanzan a ser 20 poemas, antes del pájaro, después del pájaro, y en un formato que evoca alguna tarea que hiciéramos con Artemio Alicio hace muchísimos años eh, dentro de la Secretaría de Extensión de la Universidad en la que trabajo y... con poemas con hojas sueltas eh, en un sobre papel madera. Eh, también el formato, digamos, eh, de alguna manera lo ameritaba el, el conjunto temático del, del poemario, porque son textos, digamos, de, de, de corte social, si se quiere, eh, muy atravesados por, por las cuestiones cotidianas, históricas y políticas. Y, de algún modo la idea también eh, metaforiza los, los volantes políticos, digamos la idea de sacarlos y volantear. ¿no? Eh, vino para, para presentarme y a su vez me hizo las palabras preliminares o una especie de pequeño prólogo también, eh, Gabriela Yoko Gabriela es una poeta, nacida en Córdoba y que hace muchos años vive en Buenos Aires, coordina talleres y demás, y también un ciclo que se llama El Filo de la Palabra, eh, que estuvo hasta no hace tanto, hasta que cerrara, en un bar eh, icónico de Buenos Aires, en Mordisquito, ahí en una cortada, y que bueno, dada las características eh, nuevas de nuestro país en relación al consumo y demás, se ha visto obligado a cerrar sus puertas. Pero no así, por supuesto, el ciclo que continúa en otro centro cultural eh, y hace justamente, estamos eh, haciendo esta nota eh, en diciembre, eh, no hace tanto ha cerrado, digamos, la actividad anual eh, de este encuentro con poetas que van a leer sus trabajos allí. En el, en el marco de lo que es eh, al filo de la palabra Gabriela tuvo la gentileza de venir así que bueno, ella fue quien me presentó y nada, nos, nos juntamos con amigos para, para, para pasar un buen momento eso ha sido todo pero sí quiero decir que eh, no tengo más que palabras de gratitud para, eh, para aquellos que me acompañaron bueno, nosotros tuvimos la, la enorme dicha de tener el saloncito de Actra que es donde realizamos la, la, el acto eh, colmado, así que muy contento por ello, entonces nada más que darle las gracias a, a los amigos de siempre, a los compañeros de la Secretaría que también se acercaron para hacer una cobertura ustedes, para hacer una cobertura de prensa, eh, a Facundo que estuvo tomando fotografías, un fotógrafo de Buenos Aires que también vino a acompañarnos. Y bueno, nada no, no sé si me olvido de algo. La gente de la radio, la gente de nuestra radio, que también siempre está presente, haciendo las entrevistas pertinentes y dando difusión a todo lo que hacemos. Y algunos medios amigos que también se hacen eco de la propuesta.